0-1-0-1-0-1 Para recordarte, recordarte, recordarte, recordarte Cole es miércoles, miércoles, miércoles Y si nos vemos un rato, Modélame, pero si quieres esta noche sin es modelia Es la más dura y me encanta su nobleza En barrio y discoteca Esta noche hay un revolú, estribro a la calle U la luna llena y la moto pu... na, muy, bum bum dale dale que somos muy, distintos ella ¿eh? lo sabe desde la última vez que lo hicimos solo intimidades cárgalo de la que que la nena es calle, ya lo sabe ella lo sabe Dale, dale, que somos muy distintos, ella lo sabe. Personal la conocí entre muchas amistades. Me cuenta su secreto y sueño sexual, ella lo sabe. Ay, mamacita, ¿tú cómo estás? por saliendo del estudio de camino a Bogotá, paso por ahí por Rosales, cerca a tu universidad. Acompáñame hasta el barrio que allí sí se pasa real. ¿Cómo hago para olvidarme, pa' olvidarte? y repetirlo se volvió mi enfermedad En tu cama al acostarte, vas a pensarme Y no tenerme se convierte en ansiedad Boom, boom, boom, dale, dale, que somos muy distintos, ella lo sabe. Sonar la conocí entre muchas amistades. Me cuenta su secreto y sueño sexual, ella lo sabe. Boom, boom, boom, dale, dale, que somos muy distintos, ella lo sabe. Sonar la conocí entre muchas amistades. Me cuenta su secreto y sueño sexual, ella lo sabe. Esas curvas están duras, ella baila sola. Por la calera siempre así, nadie la controla. Pasa el retenimiento. Nadie la para, un combo lo va La luna está clara y no la ven La baby no se raja, pone toda la luz y baja Bella quiere en la cadera y una dosis que no encaja Prende un feeling por si acaso Abre paso y pa la casa pone el tema Paga todo, que la baby no se raja La baby no se raja, pone toda la luz y baja Bella quiere en la cadera y una dosis que no encaja Prende un feeling por si acaso Abre paso y pa la casa pone el tema Paga todo, que la baby no se raja esta noche hay un revolú Strip de la calle U La luna llena y la moto full Nah Bum bum bum, dale dale Que somos muy distintos, ella lo sabe Desde la última vez que lo hicimos solo intimidades Cárgalo de la que, que la nena es calle, ya lo sabe Bum bum bum, dale dale Que me gusta su instinto persona la conocí entre muchas amistades Me cuenta su secreto y sueños sexuales Ya lo saben, AXD Solamente para ti, baby Junto a los Records fans de Miami, en Nápoles, en la casa